La situación de confinamiento derivada de la pandemia que hemos vivido los últimos meses ha evidenciado que las familias con menos recursos económicos eh, padezcan situaciones de insalubridad dentro de sus propias viviendas, como consecuencia de la dificultad en poner la calefacción, lo que favorece la aparición de humedades por condensación. En este contexto, el Plan Cero Plana, liderado por Alocavide y el Departamento de Vivienda de Gobierno Vasco, busca desarrollar un plan de rehabilitación energética en el parque público de manera que se atajen estos problemas de disconfort en las viviendas y se garantice un servicio público de calidad. ...Igor Casagasti, responsable de gestión y atención técnica de Alocavides.